¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. I can hear the clock inside, a and uh, estoy súper, súper emocionada por grabarles este video. Eh, estoy, no sé, no sé De verdad estoy emocionadísima Y es que déjenme contarles Que año tras año intento Hacerles un especial de Halloween eh, Este año tenía pensado Hacer todo el mes de Halloween Pero pues apenas andábamos De que regresando al YouTube Agarrándole la onda y esas cosas Entonces decidí solamente Traerles un especial de Halloween Un pequeño especial de Halloween Donde les hablo de experiencias paranormales Que he escuchado Pues sí Así como hice el video, experiencias paranormales de amigos y personas que he escuchado, que me han contado Porque yo amo el terror, me encanta escuchar historias de terror Me gusta pero me asusta Entonces el día de hoy como pueden ver estamos un poquito a la temporada Este año olvidé decorar un poco Pero mis uñas como de brujilla y mi sombrero y obviamente mi café Frío con agradecimientos especiales de mi prometido. Es una tacita, la famosa tacita de Instagram que a todo mundo <ríe> le encanta. Eh, y también eh, pues nada, tráiganse su cafecito, su snack. Yo aquí tengo un sándwich. Iba a traerme un pan de muerto. Relleno, pero amigos, tengo hambre, tengo hambre, así que bajé por un sándwich y mi café frío. Entonces, agárrense, amigos, agárrense, apaguen la luz si lo están viendo a oscuras, porque se viene eh, interesante estos temillas. Y bueno, como primera historia, mmm, quiero contarles del lugar en donde trabajaba. Eh, ahora sí, ya tal cual les puedo decir. Eh, porque no trabajo ahí? Trabajaba en una financiera, así que cuando yo llegué, empezaron a decir que... Más bien, me empezaron a contar que sucedían cosas paranormales y así. De hecho, la financiera en la que trabajaba era como tal una casona, o sea, una señora... Bueno, no señora casona, una casona grande, con muchos cuartos, que en este caso eran oficinas, pues lo normal, ¿no? Entonces, conforme yo empecé a estar ahí, me empezaron a contar más historias E incluso hubo una ocasión en la que tuvimos que quedarnos a más tiempo de lo debido Incluso fue un día cuando tuvimos una entrevista de encuentro para lectores En, eh, en el Universal, me parece, no me acuerdo Entonces tenía que llegar súper temprano a mi casa para estar al tanto de todo de, O sea, más bien de mis amigos porque ellos iban a presentarnos La cosa es que ese día tenemos que salir o más bien quedarnos un poquito más tarde de lo debido y resulta que pues eh, esta, esta casa se divide en dos partes, eh, entras y está la recepción, está un baño, están los comedores y luego bajas un poquito más y está el área de contabilidad. Eh, que otro baño, que otras oficinas y luego bajas un poquito como si fuera subterráneo y había otras áreas ahí yo antes estaba hace un par de ayeres mucha gente ya se había ido solamente estábamos las personas implicadas en terminar ese, ese trabajo entonces eh, pues nada nos quedamos ahí trabajando y hubo un, de repente un momento muy silencioso en el que pues ya no se escuchaba nada. Abajo era abajo abajo en el subterráneo era donde más personas habían y en la parte de arriba, donde les platiqué, solamente habían dos personas, entonces esas dos personas estaban solas y bajaron con nosotros a hacernos de qué compañía platicar y yo pues, eh, empecé como bromista a decirles, "No, pues cuéntenme sus historias de terror porque pues ya saben, a mí me encantan las historias de terror." entonces como prácticamente yo era de que nueva y me empezaron a contar de que no es que fíjate que aquí se escuchan ruidos que se aparece una señora eh, En ocasiones yo escuchaba como el tecladito y así Entonces, pues nada, es lo que de repente se escucha por acá A veces eh, en las ventanas de arriba ves pasar una persona y todo eso Entonces yo como que, wow, qué chido, ¿no? Entonces lo dejé así Conforme pasa el tiempo, estas dos personas que bajaron a hacernos plática Me comentan, hubo una ocasión en la que ellas se quedaron solas En esa, pues en esa habitación, bueno, en esa oficina, ¿no? Estaban ellas dos solas Creo que habíamos ido a comer, no sé qué pa había pasado, pero no había gente. Entonces ellos estaban de que ahí estaba todo callado, todo tranquilo. Y, de, y pues ellas acostumbran a usar de que audífonos para no molestar a las personas de al lado con la música y así. Entonces estaban de que vienen entradas en el trabajo y así que la cosa. Y de pronto escuchan que la chava de atrás le habla y... Ella como de que, ah caray, hay de ocupar algo, entonces se quita los audífonos, voltea y al mismo tiempo las dos se preguntan, ¿qué pasó? Y es como de que, no, a ver, no, espérate, yo escuché que tú me hablaste, y la otra, no, no, no, yo escuché que tú me hablaste, entonces sacaron a la conclusión que posiblemente pudo haber sido una persona, un ente, o no sé, pero eso fue una, la otra... Fue, yo ya estaba en la parte de arriba, ya no estaba en el subterráneo, <risa> no es subterráneo, pero pues para que entiendan, estaba yo en la parte ya allá de arriba y resulta que en ese horario yo ya había ido a comer, entonces había una compañera que había bajado a los baños de más abajo, dice que como que se le fue la onda, no andaba muy metida en sus cosas, entonces bajó al baño y... Hagan de cuenta que en, así de frente en el pasillo pues se ve lo que era mi oficina y luego de este lado estaba el otro año pero más metido. Entonces vio como un bultito como una persona ahí sentada y nada más dijo así como que ¡Ay Dani, hola! Entonces se sacó de onda porque pues no, no, no le contesté. Y es como de que, ah, bueno, ahorita que salga ya le hablo y le digo que qué onda, que por qué no me contesto, que si está muy ocupado, no sé. O sea, el chiste es de que ella pensaba que yo tenía audífonos, ¿no? Entonces se va al baño, sale, y cuando sale, yo venía bajando en las escaleras. O sea, yo venía venía de, de la, del comedor bajando las escaleras, así, yo bien feliz de la vida. Y ella me dice, a ver, espérate, espérate, no manches, que no estamos acá. ¿A qué hora saliste? Algo así me dijo. Y yo de, no acabo de terminar de comer y yo ya vengo a, a dejar mis cosas y me dijo no no no manches es que juraría que estabas acá porque yo te acabo de saludar y fue así como de que oh dios o sea estuvo muy turbio la neta yo mm, o sea entre que sí le creí entre no porque hasta dije quizás te trae, trae sueño no sé o sea cosas así entonces solamente se quedó en eso y dijimos así como que entre risas de que, ah, tipo fue la viejita, tipo fue, no sé, a lo mejor andas muy cansada, todo eso, ¿no? Otra cosa que ocurrió ahí, eh, esta prácticamente fue reciente, creo que fue en este año, esas oficinas o más bien esa, esa casa que yo les digo, eh, les digo, entran, está... Pues la parte de la recepción y luego está el baño y luego está el comedor y luego unas escaleritas y están todas esas Y luego hay una parte que te lleva a la más arriba, entonces ahí solamente hay una oficina Anteriormente esta chava que supuestamente me vio por ahí eh, y que no era yo <risa> Subió a la... Oh, la habían mandado por esa oficina porque había mucha gente creo que en la parte de abajo, no sé qué entonces la subieron a esa parte y ella estaba completamente sola en esa, en ese oficinito. Estaba chiquita y todo. Ay, ah, de hecho tiene una puertita, una, una corrediza, una puerta corrediza. Entonces si tú llegas a cerrar esa puerta no escuchas eh, mucho el ruido de afuera de lo que están haciendo. Entonces ella estaba trabajando, ya faltaba bien poquito para salir. Y resulta que de un momento a otro ya no escuchó ruido, entonces dijo, ay, pues ya me voy a bajar. Tipo, han de estar personas allá abajo. Normalmente a veces suelen esperarse un poquito más de que unos 5 o 10 minutitos más y luego ya se van después de la hora, ¿no? Y cierra la persona pues que tiene que cerrar. Entonces en este caso dijo ella de que no, ahorita debe haber gente allá afuera o me deben de estar esperando lo que sea, ¿no? Entonces ella salió, abrió la puerta y pues este lugar tiene alarma. Y empezó a sonar la alarma porque ella abrió esa partecita, ¿no? La corre dice ¿sí? que les digo, entonces empezó a pitar, ti, ti, ti, y ella se súper asustó, dijo, ah, no manches, ¿qué pasó qué Que no sé qué, entonces rápido fue a la puerta de entrada y se quedó ahí en recepción, pues para, o sea, si llegaba alguien, pues que la viera luego, luego ahí, ¿no? Entonces, eh, como esta casa tiene alarma, la persona encargada pues fue casi casi de que corriendo porque le sonó la alarma. Y luego aparte le dijeron, no, pues es que se detectó movimiento, no sé qué. Le, le abrieron y todo, entonces todo aclaró. Me parece que ese día llegó como que la, la patrulla que merodea por ahí, la verdad no me acuerdo, pero creo que llegó. Entonces, de que quedaron todos de acuerdo, no sé qué. Entonces, a la chava encargada de, de abrir la puerta, no sé si ella tenga como el monitor o... La misma patrulla tenga. La cosa es que le dijeron a la chava que se ve quedó encerrada de que, oye, ¿por qué si te quedaste encerrada? O sea, ellos se lo dijeron de broma, ¿no? De que por qué si te quedaste encerrada, porque anduviste corriendo por todo el. por toda la oficina. Y ella así como que corriendo por toda la oficina. No, pues nada más de que me bajé por la corrediza escuché el ruido porque abrí la puerta y bajé, o sea, me bajé luego luego, subí a las escaleras y me vine a recepción y me dijeron, y le dijo la chava, no, es que me dijeron que andabas, después de ahí corriste para la cocina, estuviste un rato dando vueltas en la cocina, luego regresaste, te fuiste por recepción y otra vez a, a la cocina y otra vez a recepción y fue cuando te quedaste ahí. Y pues todos se quedaron de que bien raros, ¿no? De que, pues qué raro que un monitor... Eh, esté checando o esté, no sé, como que detecte movimientos donde no lo hay, pero posiblemente puede serlo. ¿no? Y ya, hasta ahí quedó toda la historia, amigos. No pasó nada durante un buen tiempo, hasta hace unos días que mi prometido me dijo que él llegó temprano a la oficina y pues él abrió la puerta pues para no quedarse fuera, ¿no? Entonces me comenta que ve un sobrecito y en el sobrecito decía que. A las 5 de la mañana habían detectado movimiento en pues en la oficina, ¿no? Y decía que la habían, o sea que las mismas personas de los, los policías y sí la habían apagado y todo para que no hubiera ningún problema y no sé qué. Entonces, eh, da la casualidad, esto hasta me sacó de onda, da la casualidad que el lugar donde habían eh, visto el movimiento, detectado el movimiento, había sido en la cocina donde mi ex compañera había visto o más bien habían visto que había tenido movimiento cuando se queda encerrada entonces muy raro, muy sospechoso, quién sabe qué habrá pasado en esas casas la verdad no son tan viejas las casas, realmente son eh, pues casas pues todavía como nuevas por así decirse pero de que tienen historia, tienen historia, quién sabe quién habrá vivido ahí, quién sabe... ¿Quién habrá pasado su vida por ahí? ¿Cuántas personas? La verdad es que no sabemos, pero, eh, ah sí, otra cosa que me comenta mi, mi prometido es que en varias ocasiones, en una en específico, ha llegado temprano a la oficina, le ha tocado abrir, eh, checa, deja sus cosas así y se va a su oficina y sí me dijo que se siente solo, solo en la oficina, se siente una vibra muy extraña o sea, no sé, no sé cómo no sé cómo explicarlo porque se me ha tocado, pero no no en ese lugar sino en otro que se siente una vibra bien pesada, bien rara y que él sintió eso y que inclusive alcanzó a escuchar como los... los um, como el movimiento de los tecladitos así ch -ch -ch -ch -ch -ch. entonces... Es una cosa muy, muy rara, muy extraña, quién sabe. No sé si de verdad espanten ahí o qué show. Pero eh, de que se llegaron a escuchar esas cosas y personas llegaron a ver ah, también como ciertas sombras así a lo lado. O que escuchaban su nombre o cosas así. Pues quién sabe, la verdad. Es un lugar donde pues evidentemente hay mucha gente y se escucha. O sea, se guarda mucho ruido. No, no sé, no sé. Otra historia que les voy a contar... Eh, nos la contaron recientemente. Y es, es muy, muy corta, la verdad. Hace poquito fuimos a contratar a nuestro fotógrafo. Y resulta que el lugar o su establecimiento es en una, de, en una de las casas más antiguas. Antiguas de aquí de mi estado. La verdad es que sí están bastante, bastante antiguas. Si tengo imágenes, las voy a dejar por aquí. Eh, pero sí es... Casas súper, súper antiguas. De hecho, hay una historia ahí donde dicen que atropellaron a un niño con una carroza o carreta, me parece. La verdad, no recuerdo muy bien la historia. Pero eso se cuenta. Eso se cuenta. Y bueno, la cosa es que esas casas están eh, sumamente viejísimas. Ya tienen años. Eh, la verdad, desconozco quién haya vivido ahí y creo que al parecer hace poquito nos vimos un documental de esa casa y el dueño es muy joven entonces quiero pensar que su tatarabuelo se la heredó, la verdad no sé la casa realmente está muy bonita, llama mucho la atención por los colores y creo que esa parte en la que está nuestro fotógrafo es muy uh, muy histórico bueno, la cosa es de que entramos eh, se ve muy cool, eh. la verdad, se ve muy cool Se ve como un escenario de una película antigua La verdad, como de Gilmore Gears mm -hmm. 10 de 10 eh, Bueno, estuvimos ahí eh, Y nos estuvimos como en el área de juntas Que para esto sería la sala, así grandota, el comedor Entonces, como, sí se sentía una vibra muy extraña O sea, no tan extraña de paranormal Sino como, no sé, como de viejito entonces eh, le empezamos a preguntar que si no le habían espantado, le había pasado algo o así Y él nos dijo de que no directamente a él de que le espantara Pero que si había escuchado de por ejemplo clientes eh, que tenían que ir a tomarse fotos a su estudio Pues que de repente si sí les movían la, la silla que tenían ahí eh, Porque estaba de que el comedor era así grande entonces le movían la silla o de que escuchaban pasitos en la parte de arriba, porque no solamente es el fotógrafo, sino también son más eh, personas que trabajan dentro de la misma casa y que escuchan ruidos, que a lo mejor escuchan que les hablan, o... sí, básicamente eso, como que escuchan ruiditos, pasos o que les mueven cosas es más como lo que ha escuchado y de hecho también nos contó que anteriormente esa casa hace muchos años se utilizó como casa de estudio como como casa de foráneos más o menos como algo así para que las personas que no fueran de aquí pues pudieran vivir ahí eh, mientras estudiaban así pero nos comentó que al parecer no había funcionado mucho porque los, eh, los espantaban demasiado Incluso en el documental que si quisieran verlo se los voy a dejar por aquí o por aquí abajito eh, También comentaban ahí que hace poquito como que empezaron a hacer remodelaciones en la casa y encontraron un túnel, los famosos túneles de San Luis Potosí donde dicen que enlazan diferentes iglesias y cosas así y que pasaban muchas cosas en esos túneles de que escondían, eh, no sé, fetos de las monjas y esas cosas entonces se los voy a dejar por aquí para que vayan y lo chequen pero estuvo muy interesante porque a pesar de hace muchísimos años que se construyó pues nadie se percató como de ese túnel y lugares secretos ahí, o sea, tiene mucha historia, la verdad es que está bien padre y bueno amigos, esas fueron mis historias de terror. Yo sé que no fueron muchas, pero espero que les haya entretenido, que se hayan espantado un poquillo. Y que si tienen alguna historia de terror, me la hagan saber aquí abajito en los comentarios. Y eh, no sé, comentenme qué otra cosa quisieran ver aquí en el canal, aparte de libros. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Y nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Feliz Halloween! Can hear the clock inside a ticking and talking. Everything.